Estamos en la oficina de información al consumidor, en las oficinas que tiene el Ayuntamiento de Córdoba en el Gran Capitán, eh, presentando una campaña, una nueva campaña informativa con las asociaciones de consumidores y consumidoras, de usuarios o usuarias, ...para eh, advertir sobre las oscuridades de los contratos de suministro eléctrico. Queremos dar luz a un tema especialmente oscuro eh, en la contratación del suministro. Una oscuridad que deviene primero de prácticas fraudulentas alentadas por la competencia desleal... ...hemos advertido la existencia de numerosos eh, agentes... Eh, ...supuestamente agentes comerciales... ...que quieren entrar en nuestras casas para advertirnos del de excesivo pago de factura y que terminan modificando nuestros contratos o también para advertirnos de supuestas manipulaciones en nuestros contadores que eh, finalmente acaban con la realización de un nuevo contrato no siempre favorable al consumidor o consumidora. Por eso hemos eh, previsto el reparto de eh, folletos e informativos en 90% y 2.000 hogares cordobeses. Queremos cubrir la totalidad de los hogares cordobeses con esta información muy detallada sobre eh, las posibilidades para obtener el contrato de la luz y eh, sobre los distintos fraudes que se pueden dar lugar para llegar a la reclamación. Y queremos eh, ofrecer información también a pie de calle. Para eso contamos con todas las asociaciones de consumidores que, de Córdoba eh, que nos van a acompañar en esta tarea distribuyéndose a lo largo de 10 días de laborables, de 10 a 1, eh, para... Eh, del 21 de noviembre al 2 de diciembre, para informar correctamente a todo aquel, a toda aquella que quiera acercarse a estos puntos de información que van a estar situados en varias zonas de la ciudad, eh, distintas zonas a lo largo de esas dos semanas que va a cubrir esta campaña. Asimismo, se tiene previsto finalizar con la edición de un folleto informativo que nos acompañe siempre en la oficina de información al consumidor que está abierta para arrojar más luz en este tipo de contratos.